¿Qué tal queridos amigos? Cordial saludo, feliz jueves para todos, nos disponemos para iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. Cada uno en un momentico de silencio, démosle las gracias a Dios. Iniciamos esta jornada en la santa presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escuchar. Los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, ah, acoge a pecadores, come con ellos. Jesús dijo esta parábola, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentran. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos vecinos para decirle, ¡Felicítenme! He encontrado la abeja que se me había perdido. Les digo que así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 gustos que no necesitan convertirse. Si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y va a la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentre, reúne a las amigas y les dice, ¡Vecinas, felicítenme! He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra de hoy, este primer jueves, nos recuerda el inmenso amor de Dios que sale a buscarnos, que para cualquier cosa, para buscarnos, para rescatarnos, va y nos trae desde el último rincón en el que nos vamos a estar perdiendo y nos levanta para recuperarnos. Ese es el amor de Dios. Un amor incondicional, queridos hermanos. Recuerde hoy la visita al Santísimo, orar por vocaciones, pedir a Dios por nuestro seminario. Necesitamos muchos santos y sabios sacerdotes. Señor, bendícenos, bendice nuestra dioses bendice nuestro seminario. Amén, que Dios los guarde, los proteja. Feliz día para todos, mis queridos hermanos.